Pero tenemos un recurso muy tremendo, muy bueno, muy excelente. Y quiero compartir contigo unas cuantas palabras de la escritura. Cuando nos dice ahí en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y la razón es la siguiente. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando pues nos podemos sentir preocupados, así que desanimados, que no digamos qué hacer en un momento dado en la vida. Él nos está aquí diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermosas palabras del Señor, que nos lo dice aquí en primera de Pedro 5, 7 y yo quiero compartir contigo en este momento una palabra más y una oración dice Juan 14:1 no se turbe en vuestro corazón creer en Dios creer también en mí palabras de Jesús y esto nos lo dice ahí en Juan 14:1 entonces qué importante es mi amado qué importante es mi amada que cuando nos sentimos así preocupados Sentimos que las cosas no nos están funcionando bien Entonces es cuando nosotros podemos acudir precisamente al Señor Y es por eso que en este momento Quiero que este este audio, este video que estás viendo Te pueda servir en, en algo en tu vida Y vamos a pensar en él Y vamos a dejarnos de, de preocupar y vamos a confiar simple y sencillamente, y permíteme hacer esta pequeña oración, Padre Santo y Eterno y Maravilloso, cuán grande es su bello amor, cuando usted desde el principio de la creación, hizo al hombre, y le hizo la compañera, y no solamente eso, sino que los tenía en un huerto, ¿Y qué es lo que ha pasado? El descuido, la falta de, de amor del uno para con el otro, la falta de tener un acercamiento más fuerte y más profundo con usted, mi Señor, ha ido cambiando al ser humano, de tal forma que ha habido grandes problemas en la humanidad, grandes, grandes problemas, y en la humanidad me refiero a todos los seres humanos cuando no encuentran esa paz, esa tranquilidad, que están anhelando y que están deseando de tenerla en el Señor. Pero a ti te digo, recibe la bendición del Altísimo, recibe la bendición del Señor, simplemente confía, simplemente confía. No tanto en una religión, sino en lo que Dios dice a través de su palabra. Haz tuya la palabra del Señor. Y escucha mensajes que te ayuden a entender, a comprender mejor de Dios. Oremos, Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre. Y cualquier personita que en este momento nos está escuchando, Señor, usted ponga su mano de poder sobre su vida y le haga sentir que usted le está tocando, que usted está bendiciendo su vida. Y que usted, Señor, a usted le complace bendecirle. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la consolación del Señor, recibe la paz del Señor, recibe, recibe en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y a ti te digo, mi amado, a ti te digo, mi amada, recibe la bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones.